Un arcoíris en las nubes es un recordatorio, adiós, del pacto, armonía entre Dios y el hombre y todos los seres vivos de la Tierra. ¿Qué pasa si las armas de guerra, corrompen las frecuencias electromagnéticas y pierden el rango de los espectros? Para, obtener y transferir, energía e información, para recibir luz pura del cielo. El espectro visual se ve obstaculizado. ¿Y si no hubiera más arco iris? DESPIERTA, Recordatorio de la Santa Redención, Joyería Electrónica, Moverse a Alfa, Despertar, Arco Celestial, La Memoria de Catástrofe y Redención, Levántate y Omega, Despierta. En memoria del desastre. Habrá un lazo, rojo. Compra. Color-carácter. Iluminación. Carácter-color-radiación. Luz definiendo el alma, temblando. Cielo y tierra. Y cada hombre. Obtienen viejos romanos. Quien una doce de la tarde la noche casi termina. Ya casi llega el día preguntémonos entonces. Por tanto, desecho las obras de las tinieblas. Oremos, pues. Aparte entonces, opera, de la oscuridad y levántate levantarse, ponte la armadura de la luz, marca, nueve en uno, y él les dijo, de cierto os digo, los que aguantan, esto no será, gusto, muerte, antes de que vean que el reino de Dios ha llegado, con poder, generación, nueve, trece, no tengo mi arco, en las nubes. Y esta será la señal. Reprendió al mar, rojo. Entre yo y en la tierra. El recordatorio red, the rainbow. Compra bajo la lluvia. Despierta. Oye, despierta. Viendo a Alfa. Levántate, levántate. Eso es redención. Recordando. El arco celestial lluvia los electroimanes. Mixtos. Infrarrojos, es flor roja y dulce, peonía dulce, ay, perfecto, tulipán, sangrado, mi corazón, la epifanía del señor su siempre, rose, jewel el espectro electromagnético visible, la luz rojo solo fe, no rojo amor, San Valentín, la bestia escarlata, la roja, la roja el sacrificio, genio, rojo, o oh morir, dulce policía, producto. Historia amarga corteza, podrido, naranja, cabeza. ¡Oh sabio! Y para crecer eso, ¡oh sabio! Al mismo tiempo y flor. Capítulo naranja, pruebas, amargo. Es hora de glasear, dulce. Consigue algo de fruta, el oro de la prudencia. Oye, gloria, ojo dorado, la famosa estrella, de Jerusalén. Apaga la lámpara y, luz, se apaga. Y la vela, luz, Jerusalén, estrella, brillante, gran amarillo se encuentran entre ellos, lucha, temido, amarillo magnánimo. Pánico guerra, codicioso verde vergüenza, los regalos siempre verdes el color divino, y el verde y la gracia. Nadie da verde, perdón, codiciosos del verde. Descubrieron su desnudez. Verde y gracia de Dios. Sobre el Eterno. Adoración. Regalos. Nadie se rinde. El verde se estrenará Cielo. Azul. Paz. Paz. No me olvides Sian. Esas lágrimas blancanieves. Espíritus sagrados azul verdadero. Perseverancia todo mar. Blue Discord. Armada. Aguas en auge marina, las aguas profundas marina, abismo de las aguas m a -R i n a, -A g u -A s abismo el flota. Agua azul, armada, fleet waters, boom. Impaciente, indio. Eso es más satisfactorio. Furia iris salvaje, impaciente, índigo, saturación, la venganza del arco iris salvaje. De los electroimanes. Fuera del espectro. Más allá. Azul, Velvet, Viola, Concubina, Concubina. Justo, Rechazo, Terciopelo, Violeta, Maricón, Mi esposo, Pío, Abdicación de la Dictadura. Los caminos pertenecen, Savage, Príamo, El Mal Regreso, Ondulación, Salvaje, Príamo, Traviesa Salida, El héroe sabio, La salvaguarda, La venganza subsistente, Héroe sabio. Fácil. Aléjate. Bajo el que tiene, estado, es lo correcto. Se levantó sagrado rosa otra vez resucitó de entre los muertos. La rosa sagrada soy la rosa de Sharon. Es hoy. El lirio de la alianza. Y un lirio, de los valles. Los santos resucitaron de entre los muertos. Sagrada. Rosa. El espectro electromagnético de rayos X de El Recuerdo de la Calamidad Redención, Santa y Jerusalem, está en el espíritu, salvación iluminador, la espada de la liberación, espíritu de seguridad en cuanto a Jerusalén, afirmativo, está bien. ay hijo, rayos de luz lili, desde esta posición, mundo, blanco, lili. Fue construido por los rayos de luz. Afirmativo. Lily of Philadelphia Light, blanco radiación. Electro mezclada de rayos gamma. Haz espectro electromagnético rayos gamma. ¿Qué? ámbar. Aparición. Gamma. Rayo. Pista. Salmo. 24. 31. Enviaré ángeles, gobernador, Trump, gritaré y él enviará a sus ángeles y la voz de Trump llamando, y él enviará ángeles, bicho del gobierno, llamar, y él enviará, los ángeles, el gobierno, Trump el, grande, y ella grita, y a gran voz se reunirán, sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, el recordatorio mundial, comprando, la redención, suena, el el el el el el el en, el en el el el el el en el el el